Hola ¿Qué tal? Renita del canal aquí, Capri, un para ustedes. Hoy nos encontramos en un mapa de medio corazón con Danny Craft Vive Tofi, hola chicos. Hola, hola. ¿Cómo estamos, Capri? Estamos súper bien. ¿Y tú, bro? ¿Cómo estás? Espectacular. Muy Bro, tiempo, bro, bro, muy bro, bro. Chicos, bro, chicos, bro. ¿qué pedo? ¿Por qué tengo oh. un medio corazón? Es que, es que, chicos. ¿Qué? ¡No! No. bro. bro. ¿Qué Si sí, es cierto, tiene medio corazón, bro. No, panita, pobrecito, el medio corazón, que, que, que, que, que le robó ella Nada más le un medio corazoncito, pobrecito No Bro, se me ocurrió una idea Si ¿Qué? le damos un botón y nos lleva a otra dimensión Es que de eso se trata, bro El juego consiste de que eh, vamos a tener medio corazón Tenemos que buscar unos botoncitos que van a estar escondidos en el mapa Y tenemos que pasar entre unas dimensiones Van a ser dimensiones normales Van a ser del nether y del n Y así, igual. Oh, ah, o sea. ¿Puedo presionar este botón? ¡Aquí hay un botón! ¡Pues dale, bro! ¡Presionalo! ¿Eh? ¡Wow! ¿Wow, ¡Chicos! ¿En dónde estamos? Somos ¡Arriba de un árbol! ¡Estamos ¿Qué? en un árbol! ¡No vamos a caer a mí, corazón, bro! ¡Y nos morimos! No, no, no, no, no, no, no, no, Ten cuidado. Bro, ¿se puede llegar al agua si te empujo? Eh, a ver, a ver, no. Pruébalo, no, pruébalo. Pruébalo. <risa> No, es que Es que se muere antes de llegar al agua. Se muere aquí, no va. Oh <risa> panita! Nos, va, nos dan 3 segundos de cooldown. O sea que no nos podemos mover a eso. Pero tenemos que llegar a no. donde abajo, ¿no? Sí, sí pero sí, tenemos sí. que buscar el botón. Los botones. Tu hmm. botón. Si fuera un botón, ¿en dónde estaría? En mi botón. <risa> ¡Ahí no hay nada, Dani! ¡Quítate de acá! ¡Igual <risa> que me empujan! Deja de comer tanto, beto. <risa> No, panita, deja de comerme, Tofi, que de, de, de tu gordura me empujo, bro. Bro, me comí unas dulces que no quería. Mire, mire, mire, mire, mire! Oh! No, pues nada. Se murió por otaku, <ríe> tocó el agua y se murió. Sí, otaku. No, no, no, Mira, Objecito. yo estoy voy a llegar, yo estoy voy a llegar. Yo soy acleta profe profesional. Mira, dron, dron, dron, dron. Dani, dale, ver, dale, dale. Ver, dale. Atrás tuyo. ¿Eh? ¿Eh? Qué, qué. Hala, eh, eh, ¿Ala? ¿Ala, ala, ala, ala! lo pasó, lo pasó. Ay, mi yo, voy yo. Mira, mira. ¡Ay! ¡Ah! voy, ya voy, ya, vamos a ver a Beethoven. ¿Por Porque cuando toca el agua to me muero. ¿Listo? Pues no te pasa por ser otaku, bro. ¿Por qué me persigue la desgracia? No, bonita, Betofi, tú te mueres por ser otaku, deja de ser otaku y verás que no te morirás por el agua. Bien. Yo, yo nunca me voy a volver a bañar. Si me meto a bañar, me muero, chicos. Mire, miren, miren, miren, eh. Miren, miren. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? <risa> no. No. No. No. No. No, bro, el, el agua es tóxica para ti o qué? Este, <risa> güey Pobrecito, <risa> no, no. Gente, gente, ahora hay que buscar ese el botón. ¿El botón dónde está? Ah, okay. Ahí está. ¡Míralo, míralo, míralo! Ahí está, pues Bro. dale, démonos, démosle. A ver, a ver, oh, oh, no, a ver. ¿Y esta hostia? dimensión que es? De lava. Estamos en el infierno, gente. Hola. Está quemando la casa. La casa no. de mi tío se está quemando. La casa de tu tío, chemo, no. Toca rescatar al tío, toca rescatarlo, a ver, vamos a. Ver, a ver, a ver, a ver. Pero yo creo que acá no llego, por favor, Tofi, empújame. Empújame, empújame. te empujo, te empújame! Eh, no, me pa digo, no me parece que este chico sea muy listo. ¡Este hey, no. apúrese, si acá está mi tío. Uy. Tú vas a sacarlo de aquí. No. Que me cae el tío Dani! No. ¡Ay, me morí! Yo creo que hay que cruzar hay, o sea, para allá. Sí, sí, sí. Hay que cruzar. Sí, vamos, Vamos a ver. A ver, hay un cactus, Ay, uy, un árbol. ¡Uy, uy, qué ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Y ahora? ¿Pero ahora dónde? No. No ¡Lo vi! Bueno, ¡Lo vi muriendo en mis pies! Dani! ¡No, panita! Está bien pendejo, bien pendejo. Bro, ese menú anda es caliente. Anda o sea, caliente el Dani. Mira, mira, mira el botón acá no, ¿Dónde ahí está? está? ¿Dónde está? No, panita, vete, tofi. Mira mal que no es Aximo de ese tigre. Menos mal, menos mal. Sí, ya ¿pum. me tenía Ay, no, harto ese tigre. Bueno, <risa> ¿Qué decían? ¿Y pero? ¿Qué decían? ¿Pero cómo llegó este güey acá? Bro, Dani Pero, ahí está, acá, Pero no puedo. No. Ahí tienes! No, Mira, no. me tocó usar mis poderes Va a poder llegar aquí Y ahorita ¿Qué les pasa matando sucios? No, ¿Por bonito, a tengo miedo? ¿Y acá dónde, dónde pego? ¿Dónde hay que ir? Hay que ir acá. Aquí, aquí. Pero Dani, crack! Pobre cosita fea. No, Dani, ¿por qué me matas, bro? Si somos camaradas. Te dije allá porque no, pues. Me estaba. Me estaban dejando botado. Me tocó usar los poderes mágicos. Va a poder llegar. Pero me están dejando botado. ¿Por qué hacen eso? Pero es que es, que es para, para pasar entre todos, bro A veces hay que caer Para ayudar a, sus, a los amigos mm, Sí, claro, bueno, deja eso atrás Y seguimos, vamos, vamos, vamos Vale, vamos. vale, yo paso acá ¿Oye? Venga, chicos, que ya casi me lo paso Hay que pasar acá, hola, a ver eh, eh. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pero, eh, eh. pero como que Como que Betofi sí es de calle, eh Como que sí sabe no. ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero Betofi Ya ya retiro lo dicho, ya no eres de calle Ya no eres de calle, ya no eres de raza oh. Con calma, ¿ves? Con un calma, no, con calma, ah, con calma, se soluciona todo. Calma. Ya ves, A ver, ya ves. ¿dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? botón. Aquí no hay nada. Oye, ¿El ¿dónde, botón? ¿Dónde está ¿Dónde está? A ver, acá nada, no hay no, nada, no, no, ¿no? Gente, no encuentro no, nada. Recordé un truco de que me enseñó mi, mi, mi primo Miguel. ¿Qué te dijo Juan Miguel? ¿Qué te dijo? Si te pones en tercera persona y miras debajo de la tierra que está en de ti. A veces. A ver, busquemos, busquemos, busquemos. Bro, yo siento. Aquí, que está, está, la aquí la está, está, aquí está, aquí está, aquí está, está, está. Ahí está, ahí está. Ahí está. está. A ver, ¿dónde, ¿Dónde? Sí, a sí, ver. sí, aquí está. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. A ver, a ver, a ver. madera? Ah, ¿A dónde? Ahí está, Simón, Simón, Simón. Oh, panita y este nivel. ¿Qué es esto, el nether? Estamos en el infierno. Hola. Hola. Hay que cazar Tengo mucho miedo. ¿Qué son estas caras? ¡Hola, Lord! Mira son explosivos. Escuchan, fuegos artificiales. Pero, pero estas caras se parecen a la madre de Dani. ¿Sí, ¿Qué? La de ¿Qué? Dani ¿Qué? Mentira, mentira. Si sí, me mete como mi. como mi madrecita. <risa> bueno, <risa> bro, y acá como amo que. ¡Ey! eso? un volcán en erupción. ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Venga por aquí! ¡Por aquí va, vaya! vaya, vaya mire, mire, mire. A ver, Big ah, Man. Ah, a ver, ah, a ver, amiga, ah, Dani pégale a uno. Dani, te dije de que no trajeras a tu familia, bro. Pero bro. que Dani no, mi a Yo creo que tenemos que bajar ahí, ¿eh? ahí buscar a el ver. botón. ¡No! Pero, pero ahí no es, ahí no es. Pero este wey mantiene muerto. Yo no entiendo si se cayó el chiquito de la cuna, no sé. No, es no, es no. Eh, no. Sigamos, seguimos. ¡Oh, Dios mío! A ver, ¡Eh! No nada, ¡Lo logré, ¿sí? chicos! Pero, pero Dani, que me estás dando <ríe> cooldown, bro. ¡Déjale! <ríe> ¡Campli, veo el botón! ¡Sabes dónde viene el botón! ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Aquí en las escaleras. ¡Aquí abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! Allá abajo, pero pero pero, no pero ¿cómo vamos a cruzar allá? Si hay mucho al lado. Un super salto, un super salto de rana. Yo de eso casi ¡Pumpa! No ¡Pum! ¡Pah! ¡Ah, claro! Llegar hasta el lado de allá. Claro, claro. Claro, claro. claro. claro. Dani, dale, ¿Tú? dale. Vamos tomar. ¡Hala! ¡Uh! ¡Ey! Sí, sí, Dios. pero Dani. Y, y yo me quemé. No, Dani, por favor, deja de morir, bro. Que, que, que uh. si te mueres yo me muero. Ya voy a casi, llego. Ya casi llego. Eh. Okay. Me lo pasé, ¿Eh? me lo pasé. Pero Dani, Mira, cómo te llegaste hasta acá? Bro? ¿Qué? Si ya ustedes me lo pasé con mi severo poder felino. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, no me vuelvo a quejar. Miren, ah, miren, miren. no te vuelvas a quejar, que con mi poder felino nadie se mete. Vamos. Vale, no me. <risa> Menudo poder felino, eh. Menudo Estante poder menino. felino. Es que no me avisaron que es eso, lo que ¿Por qué no me avisan? Pues porque ya lo iba a aplicar y no me dejases hablar, bro. Ah, pero ya estoy otra vez aquí. Hola. ¿Qué? Estoy muy esmago. <risa> miren Miren, No, miren. bro, es que el poder felino trae velocidad. Super velocidad con flash. Ya pues. play, ¿Cómo vamos a poder pasar aquí? Mira, mira, mira, algo que sí recordé cuando yo jugaba en mis historias de Minecraft donde nunca me lo pasé, pero si sí vi videos, es que esto hay que pasárselo pues, así, con calmita, con calmita. Ah, uh -huh. Y ojo, oh, no hay tío. que tocar a la madre de Danica porque después nos pega. ¿Por <risa> qué ustedes son tan gordos? <risa> Bro, no, eres muy malo, eres muy malo. No, ustedes son muy gordos, me, me empujan. ¡Eh! Pero esta wey me asusta cuando llega así de repente. ¡Qué miedo! Vale, a, a las escaleras, ¿no? ¡Sí, sí, a las escaleras! Ahí está el botón! ¡Hala! ¡Mira, bravo! ¡Estás por aquí uno! ¡Aquí, ¡Aquí, la, aquí, aquí! ¡La de aquí! ¿Eh? ¡Apareci abajo! ¡Ah hola! ¡A la, ala! Pues hay tirarse así nomás. Ok, ¿y en dónde estará sí, el tengo. botón? ¿Acá? ¿On dónde ah. es? Yo ya estaba yo he estado aquí y no un portal anterior es por aquí es por aquí es por aquí mira mira a mira ver, mira mira mira mira Hala, hay ay. una hay una ventilación, un búnker. ¡Uy, Adoro la esmeralda, la esmeralda. La esmeralda. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Este, este era el búnker El, el búnker de la otra dimensión de mi tío Aquí guardaba los diamantes, la esmeralda La plata, el oro ¿Y por qué nunca, nunca nos hablaste de esto? Si ando más pobre, no, bro No, no es mal secreto, pero ya lo descubrieron ustedes Así que ya lo saben, vamos ah, pues, Entonces hay que bajar acá y ¿A dónde hay que ir? ¡Esa parte! <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? ¡Hola, Donnie! ¡Donnie, puede volar! A ver, yo Dani, <ríe> no puedo volar ¡No! No puedo volar pero... ¡Ya la no no, volar! No, Beto! eres un juguete, ¿Qué? no puedes volar. Digo, no! eres un perro, no puedes volar. tú eres un juguete! ¡Ve, Dani! tú puedes... Vale, confía Confíen en mí, confíen. Confíe confíe no voy en ti. ¡Vamos a tener Confiamos, voy dale! dale a tener que ¡Corre, ¡Vamos ¡Oh! ¡Tú puedes! ¡Ahí es ¡Corre, vamos ¡Tú puedes! pasamos! ¡Somos severos! Sí. Pero, Betofi, la próxima recuérdame, no traer a la Craft Yo me voy de acá, adiós